Palacias, una avenida sin bancos ni papeleras, Distrito Municipal número 5 Palma Palmilla. La avenida de La Palmilla, situado al norte de la ciudad, entre la avenida de Luis Buñuel y la calle Dr. Muguerza Bernal en el distrito municipal número 5 de Palma Palmilla. Esta avenida tiene una longitud de 750 metros en su totalidad. Es la entrada principal al barrio 720 Viviendas y a otros seis barrios más nos centraremos en el tramo de La Rosaleda, es decir, la parte lateral del campo de fútbol, con una longitud de 280 metros. Antiguamente se llamaba Camino de la Palmilla y en el año 1995, el Ayuntamiento de Málaga la renombró como Avenida de la Palmilla, a finales de los años 80 y principios de los 81, con motivo de la celebración de los Mundiales de Fútbol de ese año. El Camino de la Palmilla y bajo el Gobierno Municipal Socialista se inició la remodelación de este camino, convirtiéndose en la actual Avenida de la Palmilla, en su inauguración se dotó de árboles, unos 20 bancos y unas 12 papeleras a lo largo de esos. 280 metros. Con el paso de los años, 40 años, se ha ido sustituyendo algunos árboles, bancos y papeleras, lo que se denomina mobiliario urbano, desde el año 2015 aproximadamente, y a pesar de contar en los presupuestos municipales con partidas presupuestarias para mobiliarios urbano, esta avenida se congeló en el tiempo. Fue olvidada por el equipo de gobierno del Partido Popular, bajo el regidor de la ciudad Francisco Manuel de la Torre Prados, alcalde desde 2001, como se observa en el vídeo. En la actualidad la avenida de La Palmilla, en el tramo de La Rosaleda, 280 metros, cuenta con tan solo, un banco, cuatro papeleras y la falta de baldeo del acerado, todo esto evidencia el abandono que sufren los barrios malagueños por parte del Partido Popular representado por su alcalde Francisco de la Torre Prados, toda la información de este vídeo se ha obtenido a través de las redes sociales, medios de comunicación y opiniones de los vecinos, este vídeo se puede utilizar en su totalidad o parcialmente. Para fines de interés, igualmente está libre de derecho de autor, septiembre 2021. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte otros contenidos, darle a la campanita para recibir una notificación del próximo vídeo, comparte este contenido en tus redes sociales, esto ayuda a ampliar la comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Onda Caracol, Instagram, Onda Caracol, Twitter, Onda Caracol, TikTok, Onda Caracol-es.